Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a otro video más en este canal. Al día de hoy vamos a ir al al Tianguis del Chopo y al Museo Universitario del Chopo. Hola amigos, bienvenidos al Museo del Chopo. Este museo es un sitio de exposiciones, proyecciones de cine, eventos y demás cosas artísticas que se, se hacen en la Ciudad de México. Fue construido en, en Alemania y trasladado en México, bueno, hacia México, vía ferrocarril, llegando a todas las partes a la Estación de Buenavista. Este lugar fue construido en 1803 y el empresario José Landero Cos. Eh, compró una parte de, de este lugar y lo trajo para México para hacer la compañía mexicana de exposición permanente. Todos los pabellones que se construyeron de este tipo y en esta época eh, actualmente fueron desmantelados. México es uno de los pocos países que tiene aún este tipo de estructuras. Y hay que entender un poco del contexto histórico de este lugar. Eh, se construyó aquí en México durante la época del porfiriato. La, la ciudad de México no abarcaba toda esta zona. Eh, esta zona, la Santa María la ribera al día de hoy, era un lugar donde solo la gente rica y de dinero, la gente acaudalada, vivía en esta colonia. Con el tiempo, esta zona ha sido... Pues, ¿cómo decirlo? Se ha ido perdiendo, se la ha ido comiendo la colonia. Ahora esta zona es, es un barrio popular, no es tanto conocido por, por ser una zona de dinero. Y, y lo, lo curioso y lo padre es que es, es un hito turístico, y más que turístico, cultural que puedes encontrar en la parte norte de la Ciudad de México. Este museo pertenece a la UNAM, y la UNAM tiene muchas cosas culturales y artísticas, pero en el sur de la ciudad. El Museo Universitario del Chopo, que después se convertiría en el Museo de Historia Natural, y ganaría mucho reconocimiento como Museo de Historia Natural, llegó a ser uno de los mejores del mundo, pero con la construcción del nuevo Museo de Historia Natural en el bosque de Chapultepec muchas de las piezas que estaban aquí se trasladaron algunas otras se repartieron a algunas de las facultades de la UNAM este lugar quedó, quedó abandonado quedó abandonado un par de años hasta que la UNAM en conjunto con el IMBA empezaron su restauración que duró más de un año y posteriormente fue abierto como lo que es ahora el museo el Museo del Chopo, el Museo Universitario del Chopo. También durante el periodo en el que estuvo abandonado se firmaron algunas películas. Hoy me parece que hace unos años un arquitecto vino a adaptarlo para que lograra ser un lugar de museo de arte contemporáneo y cumpliera con los estándares y requisitos internacionales para, para tener este nombre y este estatus. Bueno, está el, el cinematógrafo del Chopo, que, que exhibe películas que tal vez mmm, pues no encontramos comercialmente. Este museo desde, desde su concepción fungió como un salón expositorio, un salón donde, donde la gente acudía para, a, digamos que, exhibir arte, exhibir maquinaria. Y tiempo después se empezó a exhibir eh, exposiciones, obras de arte. La primera exposición de este museo fue una exposición industrial de Japón, donde básicamente se hablaba de la cultura de Japón. Eh, cabe recalcar que gracias a que, a que este museo pertenece a la UNAM, y a la autonomía de la UNAM, se ha dado pauta y se tiene la oportunidad de, de encontrar exposiciones tal vez un poco controversiales, tal vez con temáticas sociales que no se permitirían tocar en un, en un museo controlado por el gobierno o administrado por, por el gobierno. Yo durante, durante mucho tiempo, más que nada en mi época de preparatoria de la universidad, sabía que existía un, un tianguis del Chopo, al que no, no le prestaba mucha atención a su nombre. Tiempo después descubrí que existía un museo del Chopo y tiempo después me enteré que había una relación entre ambos. Eh, resulta que el Museo del Chopo, eh, cuando ya fue formalmente eh, pues un museo de la UNAM, abrió un espacio cultural, un, un concurso de composición, me parece. Eh, en este concurso, el fin de toda esta actividad de concurso de composición que, que atrajo a mucha gente... La música, mucho gente rockera fue con un tianguis, un tianguis donde la gente venía a compartir su música, a conocer sus gustos y los gustos de otras personas. Te incentivaba mucho el trueque. Si tú venías con tus discos y querías escuchar música nueva, se incentivaba a que cambiaras tu música por música nueva, a que no se pagara. Actualmente eso sigue, sigue pasando en este tianguis que desde, desde que empezó en el Museo del Chopo únicamente se ha abierto los sábados, salvo algunas excepciones, algunas fechas, y pues nada, el museo termina esta actividad, el, el tianguis se pone afuera, hubo quejas por parte de los vecinos, y anduvieron moviéndose por distintas zonas de la ciudad. Tengo entendido que estuvieron en el casco de Santo Tomás, en el estacionamiento de la Facultad de, de Arquitectura, ¿eh? atrás del cinematógrafo de Tlatelolco, hasta llegar a su ubicación actual, que es entre las calles de, de Sol y Luna, me parece. Y... Pues nada, creo que llevan más de 30 años en, en donde están actualmente. Amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. Visitamos el Museo Universitario del Chopo. Visitamos el Tenguis del Chopo. Eh, dimos una caminata nocturna. Yo vivo relativamente cerca de ahí. Empecé a caminar y empecé a explicarles un poco de cosas, y cuando vi, pues ya había llegado a casa. Entonces, esa fue, fue una buena caminata. <ríe> espero que les gusten estos videos, que se la estén pasando bien, que aprendan algo nuevo. Y si les gusta este video, si les es de utilidad, o si simplemente los entretuvo, espero que se suscriban a este canal, creo que es acá abajo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos Eso es todo por el día de hoy Nos vemos, hasta la próxima